Oh por Dios, llevo buscando diamantes por meses. A ver, vemos cuántos. Vaya. Oh por Dios, hay bastante diamante. Ahora podré yeah. ya. hacer una espada de diamante. Podré hacer un pico de diamante. Un casco de diamante. Podré hacer zapatos, pantalón. Todo de diamante. Ya. Yeah. Podría ser una casita más digna Lo malo es que no recuerdo Por dónde vine Igual Voy a excavar hacia arriba, hacia arriba Y hasta salir Lo bueno es que encontré esta mina Nada podría salir mal ¡Verdad!